Envío Neurosabiduría en la secuencia de los mensajes de ángeles, todo basado en los significados que nos aparecen cuando vemos números repetidamente en diferentes lugares, diferentes formas. Estás en toda una serie y ya abordamos el 1 con sus combinaciones, 2, 3, 4. 4, 5, 6. si no los has escuchado, te invitamos, todo el equipo, a que puedas entrar a estos audios y puedas saber qué está significando en ese momento que estés viendo esos números. Hay grandes... Mensajes y guías que te están dando divinamente para tu más alto bien y el de todos los involucrados. Entonces, bueno, ya estuvimos en el 6, en el pasado, y ahorita nos toca hablar del 77, 777 o si te aparece el 7777. 77. Cuando aparecen, aparecen estos números, los ángeles te aplauden, te dicen, felicidades, estás en el camino sigue haciendo un buen trabajo y quieren que sepas que tu deseo está haciéndose realidad, que se está manifestando. Este es un signo extremadamente positivo y significa que también es importante que esperes que ocurran más milagros. Entonces, confía, confía, porque siempre es importante estar receptivos a la divinidad. Cuando metemos la mente y creemos que esto no va a suceder, entonces bloqueamos automáticamente la energía y entonces al desconfiar, pues no ocurren o si ocurren, nosotros no los vemos. Entonces ábrete, ábrete, sé receptivo, receptiva, deja de ser escéptico, escéptica porque es importante que aunque no le llames Dios ángeles, el universo siempre está mandando mensajes para tu más alto bien y para que vivas en paz, en plenitud y lo más importante en amor hacia ti mismo principalmente. Muchos besos y abrazos, nos vemos en el siguiente audio.